Bueno, empiezo. Eh, yo les voy a contar un poco el proyecto de estudiantes que tenemos con una compañera que se llama Josefina. Y el proyecto de extensión se llama Con Cuerpo Siente, que um, es aprobado por la CESIAN, que es la Comisión Sectorial de Actividades de Extensión y Actividades en el Medio. Eh, también es aprobado, este, financiado. Eh, y bueno, eh, dicho proyecto este, comenzó en, en marzo y finalizó ahora esta semana última, esta primera semana de diciembre. Eh, bueno, eh, primero contarles un poco de qué se trata el proyecto, que son, tomamos, bueno, el nombre es Con Cuerpo Siente, tomamos como pilar... Eh, bastantes frases con cuerpo siente, consciente, con el cuerpo, cuerpo siente, eh, ya que creemos que las, los talleres que, y las prácticas eh, tienen como un pilar importante, o nos parece a nosotros, eh, el, la conciencia del cuerpo, del propio y del de los demás. Eh, bueno, eh, mierda. Eh, ta, este, el proyecto se hizo acá en en Licef. El primer semestre tuvimos este espacio, que ahí tuvimos, acá, este salón, tuvimos muchos problemas, eh, y ta, uno de los docentes nos ayudó mucho con el tema del enmarque del espacio, y, y bueno, ta, podernos organizar. <coughs> y el segundo semestre estuvimos un poco más organizadas, eh, ya que pudimos obtener el salón de los espejos, que es arriba, y, y bueno, eh, algunas de las prácticas que fuimos haciendo en el correr del año fueron circo, que incluimos telas, malabares, eh, expresión corporal, música, talle, eh, talleres recreativos, ta, entre otros. Eh, bueno, nada, también contarles que el proyecto en realidad eh, no fue solo mío y de José, de José y mío sino también de otro grupo de estudiantes que ta, no, a lo largo, del, ya cuando arrancamos ya no estaban participando con nosotros, entonces está como que los, los hicimos nosotras dos. Y después, no sé, voy a decir que nos, nos dijeron por mail tres puntos, ya los digo rápido más o menos, ta, que desde los tres ejes planteamos eh, que en cuanto al impacto, Realizamos una difusión este, en las escuelas, en los centros culturales y en las, en las casas de todo de acá, de los asentamientos y, y en los complejos. Eh, y, y todos los sábados que llevábamos eh, teníamos que ir a buscar a los gurises porque no, no venían al taller. Solo el primero que vinieron y después ya no vinieron más. Entonces teníamos destinada la media hora del taller a buscar a los burises. Eh, después el otro era los obstáculos que teníamos y ta, acá un poco planteamos en cuanto a la extensión comunidad del ISEF, que nos sentimos un poco abandonadas eh, por distintas cosas. No, gracias. Bueno. Eh, en cuanto a la información, a consejos, a la, a la difusión. Estoy leyendo para no olvidarme de ¿no? eh, nada. No sé, sentimos que por ser estudiantes eh, y un equipo reducido, no tuvimos tanto el acompañamiento de la unidad de extensión. Y, ta. Esto desde que arrancamos hasta ahora que finalizamos. Eh, ta, como que nos sentimos un poco solas ya además del grupo, también de la extensión y bueno, después en cuanto a los niños eh, sentimos que estaban recopados, interesados con los talleres como era bien amplio y todos los sábados nos brindábamos lo, los mismos talleres eh, ta, a veces nos preguntaban qué íbamos a hacer y tal, íbamos viendo con ellos también lo que les interesaba y bueno, ta. mm. también que al no, al no venir ellos teníamos que ir a buscarlos nosotros, entonces veíamos como que habían padres que estaban interesados y nos querían acompañar y nos preguntaban qué íbamos a hacer y otros como que no, sin interés, lo dejaban venir y bueno, el último punto, ya termino. Eh, nada, contarles que fue para nosotros, a pesar de que estábamos solas, en cuanto a la experiencia en sí misma, en el territorio, eh, fue una experiencia magnífica y enriquecedora de aprendizajes eh, en, en todo sentido. Logramos dificultades eh, individuales y grupales y, bueno, también nos permitió... Buscar herramientas y alternativas en los espacios eh, con los chiquilines y en el barrio también. Y bueno, también que sentimos un nivel acá, eh, este año, como que crecimos a nivel académico, humano y laboral, ya que nos, la experiencia en sí misma nos permitió eh, poder, no sé, eh, llevar... Eh, Lograr estrategias de, de comunicación con los gurises y entre nosotras también, con, con mi compañera. Creo que es...